Hola amigos, amigas, me encuentro aquí en, en un centro comercial en, en el estado de Jalisco, se llama Plaza de las Torres, y encontré una tienda de monedas, donde, pues, encontré unas monedas muy bonitas, espero no me regañen por estar grabando, pero quiero mostrarle un, un tipo de monedas que a mí me gustó mucho, es esta onza, miren, bueno, hay varias, hay varias más que está atrás de una vitrina y como todavía no han abierto, pues estoy aquí detrás de, de la vitrina. Y luego también para que sirve que den precios, si ustedes más o menos cuentan con una parecida, obviamente estas están en perfecto estadísimo, están muy muy bonitas. Esta mi 2100, una moneda de, de México, el Pueblo del Sol. Ah, muy bonita, luego está esta de Estados Unidos 2020 y tiene un costo de 700 pesos. Luego está este, este billete de 5 pesos. Esta que dice Tamaulipas. Nada no más que el, el precio lo, lo ocultan. el, el La. ¿Se sí dice Tamaulipas? Está raro Ese billete nunca lo había visto. Le gusta esa otra moneda. Está, están muy bonitas, muy bien conservadas. Esas no están tan viejitas. Pero vean el, el precio. Sí, está en su estuche. Casa de Moneda de México Acá hay otra Nada más que el brillo pues sí se Lo distorsiona Yo llegué a ver un billete de estos De, de, de 100 mil pesos Nunca lo he tenido Sí estaba en circulación Cuando mi papá ganaba millones Y le daban esos billetes Pero pues Desafortunadamente no está en la colección que tenemos. A las personas que coleccionan monedas recientes del Bicentenario, ahorita les voy a mostrar el precio, pero esta colección está completa. ¿Sí? Vean qué bonito se ve todo en su estuche. Son muchísimas monedas. Está, está toda la colección completa está muy bonita acá hay más monedas nada no más que por el, el vidrio pues no puedo visualizar bien e incluso están los dos billetes también sí. si ustedes cuentan con toda esta colección y está en perfecto estado, tiene un costo de 1.800 pesos aproximadamente está muy bonitas esta es una. Aquí dice bicentenario 2018, una onza. Es plata. 1500 pesos. Aquí hay una de Querétaro. Esta no tiene precio. Están muy bonita miren. Y hay de los Juegos Olímpicos, pero no voy a alcanzar a, a enfocar para ver de qué año son. Sí, pues desafortunadamente está cerrado, entonces no, entonces por eso nada más puedo a través de la vitrina. Aquí hay otro abajo, vamos a ver. Lo que sí voy a tratar de conseguir va a ser este libro, ahorita se lo voy a mostrar. Este, para, para ver precios... Y el tipo de monedas, está barato, hasta 800 pesos, yo creo que sí vale la pena conseguirlo. Pero creo que como hoy es domingo no van a abrir, entonces voy a tener que venir entre semana para, para ver si lo puedo conseguir. Que va a ser muy difícil porque pues yo estoy ocupado casi todos los, todos los días, únicamente puedo los sábados, por la tarde o los domingos, pero pues el domingo no hay más tiendas aquí en Jalisco de este tipo voy a ir, voy a ir este buscando este tipo de monedas están muy bonitas creo que es, es todo el no sé si allá adentro también tengan más deben de tener ¿no? entonces aquí está nada más lo no lo menos caro no tener la visibilidad sí. muy bien Bien, pues sería todo, yo ahorita ya, ya me voy a mi casita, vine a un mandado, voy a ver cómo, cómo va el avance de mi mandado, <ríe> y pues nos vemos en otro video, cuídense, bye.